y que transporte y pues todos así entonces pues, ellos cobran sus vacunas y en muchas veces las autores cuando quiero no pagar la vacuna entonces bueno a volar mi hijo y venga firme me dio una vez los traspasos de las escrituras que pues que figuran de, del dueño de la, en el traspaso al a los que son los comandantes Tenían tenía que firmar el traspaso y luego perderse ya ¿Y si, no y si no los mataban los mataban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 Volvemos a bajar otro altar y a sacar promedio país de 15 fosas más.